Hola, bienvenido todo el mundo a Bricomáticas, tu canal de construcción de las matemáticas. Hoy en el canal, Lenguaje y Matemáticas. ¿Qué tan importante es el lenguaje dentro de las matemáticas? ¿Qué tan importante es el lenguaje para comprender las matemáticas? ¿Qué tan importante es el lenguaje matemático? Vamos a comprender el por qué es tan importante conocer el lenguaje utilizado en las matemáticas. ¿Podemos poner en duda la importancia de la comunicación? Si reflexionamos un poco, seguramente llegaremos a la conclusión que la comunicación es muy importante pues la gran mayoría de las circunstancias de nuestra vida dependen de ella. La comunicación es parte fundamental de la cultura y evolución humanas. Podemos comunicarnos de muchas maneras. Cada tipo de comunicación puede ser la más adecuada según las circunstancias. En este caso, nos vamos a centrar en la comunicación oral y escrita, aplicada a las matemáticas. Por un momento intentemos imaginar cómo pudo ser la evolución del lenguaje humano. Es muy probable que haya ido, desde expresiones simples y muy generales, a expresiones completas y muy detalladas o específicas. Por ejemplo, imaginemos a un cavernícola que quiere indicar a su familia o a su tribu un sitio donde hay comida. ¿Cómo podría explicarles sin palabras qué tipo de comida es, cuánta hay y una descripción de esa comida? Dentro de la evolución humana en algún momento eh, apareció el lenguaje escrito, por ejemplo en las cuevas prehistóricas, donde podemos comprender algunas cosas, por ejemplo la presencia de humanos y animales. Quizás otras cosas se nos escapan qué estaban haciendo todos ellos, cuál es el papel que, que, que jugaban allí, aunque algunas de esas cosas quedan claras en las representaciones. Tanto el lenguaje oral como el, el lenguaje escrito han ido evolucionando a través del tiempo y las culturas. De los primeros lenguajes escritos tenemos claro que utilizaban básicamente dibujos. Estos dibujos son conocidos como pictogramas. Con ellos se pueden representar y transmitir ideas, conceptos o cualquier otra cosa que quisieran comunicar, o casi. Por ejemplo, en la antigüedad las escrituras egipcia y azteca, eh, y en la actualidad muchas escrituras asiáticas, mantienen el uso de, de pictogramas. Por ejemplo, las, las escrituras china, japonesa y coreana. También existen otros detalles importantes a tener en cuenta, por ejemplo, la mayoría de las escrituras occidentales actuales se leen y escriben de izquierda a derecha, mientras que otras, por ejemplo el árabe, se escriben de derecha a izquierda. Antiguamente las escrituras china y japonesa se podían leer incluso de arriba hacia abajo o viceversa. Esto es especialmente relevante para el lenguaje matemático. Pues en Occidente estamos acostumbrados a la lectura de izquierda a derecha. Hay muchos estudiantes que lo, que lo aplican así en matemáticas, cuando en realidad debemos ser conscientes que en las matemáticas se pueden leer las cosas de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Esto será extremadamente importante. Como se sabe que el lenguaje influye mucho en el desarrollo del ser humano, el lenguaje escrito y oral no son la excepción. Esto es importante tenerlo en cuenta porque el lenguaje matemático también influye dentro del proceso de desarrollo de nuestro cerebro y de nuestros procesos mentales, así que es importante tanto a nivel físico como de desempeño cognitivo. Dentro de la propia evolución del lenguaje llega un momento en que es necesario representar objetos matemáticos, por ejemplo, las cantidades. Sabemos que para esta representación actualmente usamos números. Esto es lo más básico dentro del lenguaje. Antiguamente se podían utilizar otros elementos que no eran números. Conforme las matemáticas se van haciendo más complejas, también es necesario representar las operaciones y procedimientos y por tanto necesitaremos utilizar más símbolos. Lo mismo pasa con el concepto de cantidad. Conforme se hace más complejo o abstracto, necesitaremos otras formas de representarlo. Las cantidades básicas las representaremos con los llamados números. Actualmente utilizamos de manera habitual este tipo de símbolos pero no son los únicos en la actualidad, existen muchos otros. Por ejemplo, este sería el mismo número, pero en sistema binario. En diferentes culturas ha habido muchas representaciones y de todas ellas hemos llegado a una versión muy depurada, que en este caso significa útil y de fácil comprensión, bueno de fácil comprensión comparadas con las anteriores. Por ejemplo, cuando hablamos de cantidades desconocidas, o sea, cuando el concepto de cantidad ha evolucionado a tal punto en que queremos representar también cantidades que no conocemos, necesitaremos otros símbolos que nos ayuden a ello. Por ejemplo, podemos utilizar letras ¿sí? para representar dichas cantidades desconocidas. Incluso podemos representar cantidades que van cambiando a las cuales llamaremos variables. Como en todas las actividades humanas especializadas, en las matemáticas usaremos el lenguaje especializado que varía respecto al lenguaje normal. La principal diferencia está en que su lenguaje, y esto es palabras, símbolos, etc., tendrán un significado específico que tiende a eliminar interpretaciones vagas o ambiguas. Por ejemplo, en el lenguaje coloquial solemos utilizar las palabras dirección y sentido como si fueran sinónimos. En cambio, en matemáticas y otras áreas, la dirección y el sentido son conceptos relacionados, pero diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos la dirección vertical y aquí tenemos la dirección horizontal. Cada una de estas direcciones tiene dos sentidos. Por ejemplo, la dirección vertical tiene sentido hacia arriba y sentido hacia abajo. La dirección horizontal tiene sentido hacia la izquierda y sentido hacia la derecha. Se ve clara la especificidad del lenguaje, o sea, en otras palabras, se ve claro cómo el lenguaje ahora es más específico. En algunas situaciones, solo con indicar la dirección será suficiente pero en otras tenemos que especificar el sentido. Otra de las particularidades del lenguaje matemático escrito es que mezcla el lenguaje escrito habitual con símbolos matemáticos. Esto le da una potencia muy grande, pues le permite expresar conceptos complejos de manera elegante y económica. ¿Qué significa económica en este contexto? Significa que utiliza poco espacio y pocos símbolos que escritos en otro lenguaje ocuparían mucho espacio y muchos símbolos. Por ejemplo, no es lo mismo escribir con todas sus letras 725.148 que 725.148. Como puedes comprobar, el proceso mental de comprender esto y comprender esto es diferente. ¿En cuál de los dos sientes que trabajas más para comprenderlo? Pues ahora imagínate que además de tener que representar los números de esta forma, ¿sí? tengas que hacer operaciones con ellos. Será complicado y poco práctico. Por tanto... Es fundamental comprender la importancia del lenguaje matemático y de aprenderlo para poder comprender los conceptos y avanzar en el estudio de las matemáticas y sus aplicaciones. En lo personal me parece muy comprensible que existan dificultades de aprendizaje en las matemáticas pues al mismo tiempo que aprendemos matemáticas sus conceptos y operaciones tenemos que aprender su lenguaje. Este, otro, este ejemplo nos puede ayudar a entender qué, qué es lo que está pasando. Imagínate que tienes que ir a, a estudiar o trabajar en el extranjero y al mismo tiempo que aprendes el trabajo, tienes que aprender el idioma. ¿A qué es complicado? ¿Verdad? Si conoces el lenguaje o si conoces el trabajo, es muy diferente porque entonces solo tienes que aprender una sola cosa. Así que en este canal haremos énfasis en el lenguaje matemático y lo explicaremos para que una vez que lo tengas comprendido lo puedas aplicar en los nuevos conceptos matemáticos. También ocurrirá que durante el tema iremos introduciendo el lenguaje, pero no te preocupes, iremos añadiendo las explicaciones adecuadas. Así que vamos a ampliar nuestros lenguajes al mismo tiempo que aprendemos matemáticas. Recuerda, conocer y entender el lenguaje matemático es imprescindible para aprender, comprender y aplicar las matemáticas. Por supuesto, tu participación será imprescindible. Continuamente te preguntaré cómo se escriben las cosas y cómo se representan en tu región o tu país. De esta forma, iremos aprendiendo más entre todos. Me gustaría conocer tus opiniones y comentarios. Entre todos, enriqueceremos nuestro lenguaje y por tanto, la comprensión de conceptos tanto matemáticos como más generales. Así que... Sin más dilación, vamos a construir las matemáticas.